No, no, En el sur de la colonia española, en el Río de la Plata, en la frontera con el territorio indígena, se desarrolló una música gaucho, con presencia de guitarra criolla y canto solista, entre danzas y payadas, duelo de guitarras y canto entre gauchos. El folclore, para nuestro país, significa revalorización de lo auténticamente nuestro, de nuestras raíces y tradiciones más puras, que se han mantenido a lo largo de los siglos, conjunto de tradiciones, Valores, símbolos, creencias y modelos. Actúa como sustrato para que los individuos puedan fundamentar su sentido de pertenencia, influenciada por raíces colonizadas que aportaron instrumentos, técnicas y criterios estéticos. 27 años, soy el percusionista de la banda Latido Sword. Eh, ya hace 6 años que estamos haciendo música juntos, recorriendo este camino. Y bueno, mis principios en el género folclórico fueron a través de, de mis padres, mis abuelos que me inculcaron esto. Eh, mi, ab mi abuelo paterno, Rosas Nieva, eh, eh, es de Chancaní, un pueblito muy chiquito de la ciudad de Córdoba que está al límite de San Luis y allí, abundaban las tonadas así que los fronterizos y el, eh, los visconti eran una cosa que en todos los asados y fueron mis primeros gustos fue lo que me fue metiendo en el, en el género me empezó a gustar y bueno eh, tipos recuerdo que a los 7, 8 años empecé a expresar mis sentimientos a través de la danza Empecé a bailar en la escuela, en un ballet que se llamaba Rosalito Vera y tuve como 6, 7 años bailando y ya entré en la adolescencia y, y me gustó mucho a la vez que conocí el género, lo que es el, la música. Entonces empecé a tocar el bombo bueno y ahí conocí a unos amigos que tenían el mismo sentimiento eh, por el folclore al igual que yo y conocí a los a los chicos de la banda que son con los que comparto esta aventura y bueno, me encantaría que el folclore siga siendo una identidad nacional porque a través de eso podemos seguir cosechando y eh, a través de las generaciones que, que quedan el folclore, ¿no? Mis hijos, mis nietos así que... Que digo el folclore y la música. Mi nombre es Spindola Bryan, eh, tengo 22 años, soy guitarrista y vocalista de Latinos Folk. Eh, desde muy chico he empezado con otro rubro, con el rubro que es el rock nacional y la verdad que junto a un compañero de colegio eh, me, me inculcó lo que es el folclore, eh, me dijo que armemos algo, una banda y bueno, yo aproximadamente en el 2008 eh, armé mi propia banda de folclore que, bueno, eh, recorrimos varios escenarios que así fue más o menos que lo conocían los chicos de latidos de Chacarera que tenían no, otro nombre eh, Bueno, eh, después de tantos escenarios, eh, nos cruzamos eh, decidimos armar algo lindo con los chicos de latidos de Chacarera y, y ahora armamos lo que es el latido Y igual hace cinco años aproximadamente estamos con este nuevo nombre y con este nuevo proyecto la verdad que mi familia siempre escuchó lo que es eh, folclore, yo no le daba tanta importancia como hasta ahora, eh, y fue eso también lo que, el, el revés que, que tengo ahora, ahora yo le doy importancia al folclore y mi familia tal vez eh, escucha otra música, pero eso es algo que, que aprendí ahora cuando, con los chicos, con el grupo, de te, te, te, tener más oído, como él decía. Y bueno, como bien decía Oído, eh, las cosas que aprendí, los instrumentos, eh, la guitarra, como un ejemplo, eh, cantar, eh, lo he aprendido de oído, que la verdad que me parece bien, pero mi idea es eh, seguir estudiando y profesionalizarme más en lo que, eh, lo que venimos haciendo para, para tener otros conocimientos, para tener otros conocimientos. Y luchar juntos es lo que hace el prole, nada más. Para Leopoldo Lugones, la chacarera parece alejar con el encanto ciertamente rudo de su expresión silvestre, toda idea de analogías clásicas. Apenas hay nada más remoto como esta danza, donde aún el idioma español fue hasta hace poco desconocido. La apreciación consciente del gaucho, tratando de una intuición engendrada por la sinceridad del sentimiento en el alma, naturalmente delicada. La unión estrecha de los tres elementos artísticos, música, poesía y danza. Bajo el ritmo binario, determina el parecido de las músicas populares entre sí. La descendente menor del canto antiguo, que iba de lo agudo a lo grave, expresa alegría a través de la danza. Nuestra escala ascendente es pasional y por eso la música popular se halla bajo su imperio, conservando al mismo tiempo preciosos residuos de la música antigua. Suele combinar con tanta originalidad la alegría de la danza a la melancolía de la pasión. Más si me pongo a cantar, no tengo cuánto acabar y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de maná Fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu despedida